Hola amigos del canal, bienvenidos a otro nuevo juego que lo vamos a hacer como antiguamente, hacerlo de siempre jugarlo y, y después lo edito y luego lo vuelvo. Así que vamos a probar este juego que se llama el Pop de Killer. Bueno, vamos a ver. Pop, me suena una palabra un poco fea pero bueno y Killer por pues más fea todavía así que que vamos a ver de qué va bueno pues se supone esto me suena se supone que jugamos en un una especie de qué de de video por el tipo de película entonces pues Vamos a ver es qué hay que hacer. Me suena porque los gráficos me ha recordado a otro que jugó que jugué anteriormente. Y efectivamente aquí tenemos una carta. Que si la leemos, pues nos dice las tareas. Ya está. Hay uno que, es la, que era el del payaso. Os lo pongo luego en imagen para que veáis cuál es. Es el juego del payaso. Y aquí nos da las tareas. Vale. Tenemos que poner las películas de horror en su estantería como primera misión vamos a por ello películas de horror vamos a ver ¿Esto qué es? este juego es tipo gráfico playstation 1 así que vamos a buscar las películas de terror dónde está Aquí está, vale Ahora el tema es ver dónde están las películas Aquí tenemos el ordenador Y aquí Películas de terror ¿Eh? Este es el juego que os decía yo antes Ya decía que me sonaba La diversión del payaso O el payaso se divierte O el payaso es un payaso Y, y payasea Va, vale. en su sitio Vamos a seguir tenemos que seguir las diferentes órdenes. Y a ver si nos da susto o no. Vamos a probarlo. Seguimos poniendo películas. Ah, vale. Quedan dos. End of Taste. Tiene que ser juego del mismo autor. Que los buscaré. Pero si es tan parecido como el otro, a lo mejor no. Toothlot Ah, vale, sí. Este lo he Vale. Ya está. Ya hemos puesto las películas. Vamos a ver las tareas. A ver qué nos dice ahora. ¡Ay! ¡Qué trabajico hay que buscar! Limpiar las manchas. Creo que pone las manchas del suelo. Vale, pues vamos a limpiar. Supongo que será con la fregona. Eh, tenemos un cliente Buenas noches, chicos Quiero alquilar esta cinta ¿Y por dónde has entrado? Mamón, que no te he visto Buenas noches, señor Son tres dólares Quédate con el cambio vale vale, vale. clean hemos hecho caja bien, pues seguimos ahora sí ah mira va con misiones o sea te da submisiones que tienes que cumplir pero igual bueno, qué ha pasado se ha ido a la luz de las submisiones las tienes que ir haciendo porque se va la luz cada vez que limpia bueno, vamos a verlo espero que no haya nada por ahí que me pegue un rebote el juego es muy parecido al del payaso pero aquí no hay payaso entonces pues no sé su guarda hay alguna manchita más por aquí eh, hay otro cliente vale cada misión que hacemos nos viene un cliente y este que pone policía hola ¡Oh, gente me han robado la cartera quiero alquilar esta cinta cuánto cuesta vale. 5 dólares ¡Ja! Te vamos a estafar De antes le costó tres A pelarla Aquí está el dinero Gracias Nada Agente de la autoridad Gracias a usted Y ahora Vamos a intentar Ir Close Que era close Ah, vale Que puedo cerrar la tapa Vale, vale Vamos a ver Según las órdenes Pues había que Que, que vaciar la basura Vamos aquí está, un saco para arriba ¡qué trabajazo! ¡Bah! y ahora ¿dónde está la, la basura? a ver, tengo que abrir y con la bolsa de basura vamos por la puerta de atrás y resulta que se ha oído el coche y aquí tenemos cajas y, y, y aquí está la basura vamos a echarla aquí, a ver venga, una caja Va, a ver Vamos a por otra. Madre mía. Si me viera mi madre trabajando aquí. Me pegaba una paliza. A ver. Seguimos, seguimos. Por fuera no veo nada. Nada más estoy siguiendo las órdenes que dice. Pues venga. Vamos para allá. A ver. Otra bolsita más. Coño que repetido. Son cuatro veces. O sea, el juego te entretiene haciendo cosas y, y mientras pues no pasa nada no está pasando nada no oigo ruidos raros ni nada nada más que viene un cliente cada vez que hago algo y ahora me supongo que si tiro la última vendrá otro cliente vamos que tengo que cerrar que me tengo que ir a la casa que he pedido una pizza ahí con piña y hawaiana y tengo ganas de ir. Vamos adelante. Ya está, ya no hay más. A ver. ¿Qué dice? Esto ahora. Mm, limpia los grafitis que hay fuera de del edificio. Míralo. Yo, ¡Ah! Es que no falla. Estos juegos son. Son buenos, pero los gráficos son regulares Pero... Que necesitas ir al baño Sí, ve, vente aquí a cagar No te jodes, claro, el nombre del juego Gracias Vale, pues venga Hala Vete Yo voy a ver por aquí si puedo salir sí. ¡Yo! Se ha tirado un pedo ¡Qué cabrón! Me va a dejar el bate ahora que me quiero ir me lo va a dejar. Lo que pasa no es como quitar los grafitis. Dios, que peor se está tirando, por Dios. Es hasta desagradable. Vamos. Vamos. Tendrá que acabar de cagar para que... Vamos a ver cómo caga. Mierda. Este tío gordo me va a joder el baño. supongo, mira este cubo, supongo que es para limpiar pero el nota tendrá que acabar de cagar ¡que acabe ya! ¡toma, mate! y no se va, vale, cabrón vámonos para abajo a ver, a flash por aquí a ver que hay esto que es un proyector, parece que es un proyecto de esos de diapositivas aquí tenemos un vídeo a ver si se ha ido ya Hey, coño que susto me has dado capullo gracias amigo has salvado mi vida mi vida y tú, más has la noche joder que pila mierda madre de dios joder tengo que limpiar el baño será con esto dice que creo que, que ha trancado el baño creo. entonces esto tiene que ser para porra. Eh, para limpiar los los grafitis que ni lo he leído ahí hay un coche que se va tiene que ser del cagón. había un Cagún, o de tu madre a ver, aquí hay otro grafiti limpio de la luna Y aquí hay otro Ya A ver de lejos Hay más graffiti ¿Otro coche? Ya a dar la vuelta A ver si hay otro graffiti por aquí Yo no veo nada Nada Pues ya está Vamos a ver qué dice aquí Nada más Y este al ordenador le voy a dar si no te suscribes al canal o le das un like. Los gráficos como veis no es gran cosa, pero bueno, pero lo que importa es la esencia del juego. Los que no hemos criado con juegos de 8 bits en los que si se veía esto era digitalizado y parecía que era una foto pues nos supone que estos gráficos son buenísimos cliente dios mío ¿qué es este stench no sé qué es stench, supongo que será que es este olor o tal. ah sí, que es este olor, pues mira que un cliente pues ha venido y se ha cagado en el bate y lo ha puesto hasta arriba se ha desahogado ostras, dice que tenga cuidado que, que el olor puede atraer ...al asesino de la... ...del popó... ...de la mierda... pop killer... ...nunca lo he oído... ...ya salió a los periódicos esta noche... ¿eh? ...mira donde... ...la gente no tira del bate... ...y... ...y el tío tiene... ...serios problemas... ...mentales... ...es raro... ...mañana lo de lo desatascaré ten cuidado amigo aquí está el dinero toma el cambio gracias señor gracias por el aviso ala ala a casita y arreando aquí ya no tengo nada que pueda usar por lo tanto cerramos la puerta que nos queremos ir a casa coño que ya se va a enfiar la, la pizza se ha llegado y si ha llegado, no hay nadie que lo recoja, pues a estela. El nota se va. Ahí estaba la basura. Pues bueno, nada, ¿eh? ¿Eh? un tío con un pata en la cabeza, flipa Tiene un regalo para nosotros No es para... Coño, que tiene ahí un chorizo, un pepino Ostras ¡Oh, ¡Qué asco! lo ha tirado una mierda Y la mierda va volando a cámara lenta Ay, ¡Qué asco! ¡Ya! Se nos ha restregado por toda la cara y para abajo Madre de Dios, tengo mierda en la cara ¿Y ahora qué hago? ¿Me puedo lavar? Esto está trancado No ¿Qué hago ahora? Tú ¡Ostras! que ha parado un coche oh oh y tú qué debes David, qué cara de loco? yo me voy hasta la vista que yo no soy, que yo trabajo aquí nada más, que no me toquen las narices cierra luz cierra ¿Qué es lo que va a hacer hay más A ver si lo pillamos por detrás. Dios, tiene la cabeza ahí medio abierta, yo qué sé. Qué raro. Vamos a cerrar la puerta, vamos a cerrar aquí. Por favor, mira la mierda que nos ha tirado el tío. Ay, Dios. Que hay que atenderlo Si pareces Michael Yasso a la inversa Cliente Tienes mierda en tu cara ja, ja, ja. Pues Anda que tú la pinta que tienes Cabrón Son 5 dólares Aquí está El elevador Y se va Cuando pues no darse. ¿Qué nota aquí no está. Ya me ha llenado de mierda el trabajo. Qué cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero parió, que susto me ha dado nunca olvides de zapascar el bate después de lo que sea el asesino de la caca <risas> te cogerá alucinante vaya juego joder pues el juego, hombre es un poco extraño eh, tiene sus puntitos y luego te pego el susto al final. Yo en el canal analizamos todo tipo de juegos. Y este, pues, bueno, me recuerda mucho a otro que está en el canal. Y le pondría un 6. Pues el susto ha estado bien, pero ya está, no hay más. Así que revisen las listas de reproducción. Póngale like si les ha gustado. Y suscribirse al canal si quieren echar una manita ahí para subir esto y nada me despido así que chao y hasta la próxima